Antu, tani fotum. Mulekei kine kinye mulewe mapunchi mapumeo, kine ayun pichiso mo. rayen pingelu, Fei pingerkei, lonko tani nyawelke nnen fei chi Nikilei rume, kine rume. tiayun ayun pichi somoche, nieche rumei y tañi yaskulechi chao, Cheo tani ramtueteo. vantweteo. nyawe amnyawe, chao. Pilkey Kisu y Kankechi. Pilkey Pichin Kyuen y Yuble Tipichi Famoche. Ley Chipai Tanya Rukame, Tanya Elkawon Kinye, Pai Lanka Aluchi Perano, Ranipu, Wayan Tulofleru. Tanya Nyen, Tanya Konye, Ingeli, Tanya Chipapan, Antu, Katanya Fuchá, Inkan y Chachao. Tijechi me cho PICHIKAMPU campus de pichi, un mapa ni pichi, un campus de pichi, un campus CHOF pichi, un YUPLE de pichi, un campus de pichi, un campus de pichi, Kachem me o taninien me o fechicorona tanilonko meo. lu te guang kisu tanikal me ni mancha tiantu fei fei pifi tibuche Tiye ni antu inchinta inchao fei kachi como tipulof com lonko como timulegu mapunche mapumeo chagulugu Tipichiwecheni Rukameo Antuni Fotón Akuingan Ti Soy Fucha Mapunche Taní Kimpaya Fiel Ti Rey Mapunche reque, Tipichiwecheni Feímeo tipu Tipo Mapunche Tachi Mapu Ingen nie Rey Taní Rey Fiel Katani Manunto Fiel menechen Pelón Meo Taní Chawan Tu Nielatum Meo Tu Metu Tipo Pehuenche Biobium mulekelu In el que tripápan a mi hijo, niñe a mi hijo. Cuando no re, antu fotun. Cuando no tuve, hei ping e kei, tuyeche, muñe a la mung e tuye tipu, wei chafe wing cameo. Hei meo, akun que tuye en un. Muan fún kan manye taní calor. Castron manye kim no el chika kimapumeo. El Hijo del Sol Había una vez en un rincón de la tierra mapuche una preciosa señorita llamada Rayén, de quien se dice que era la hija de un poderoso lonco de aquellos tiempos. Sin haber tenido marido ni novio, la preciosa señorita resultó parecer embarazada ante su molesto padre, quien le preguntó, ¿Qué pasó contigo, niña? No sé, papá, no sé, contestaba asustada ella. Se dice que a los pocos meses después, la muchacha huyó de su casa para esconderse en la falda de un gigantesco precipicio entre unos matorrales tupidos, para tener allá a su hijo, Solo esperó la salida del sol y la gran ayuda del gran padre. Aquel niño recién nacido, que lloraba en la quebrada, tenía su cabecita, su pelo, las uñas, las pestañas de color amarillo brillante. Más tarde, el niño creció y cuando cumplió los 15 años de edad, llegó mucha gente a visitarlo un día, para preguntarle sobre su padre. ¿Quién es? ¿Por qué tenía esa corona de oro en su cabeza, hecha de su propio pelo brillante como la luz? El muchacho, apuntando con su dedo derecho al sol, dijo a la gente, Ese es mi padre, el sol, nuestro padre. De inmediato, todos los los, pulonco, de todos los lugares de la tierra mapuche se reunieron en la casa del muchacho hijo del sol llegaron hasta los más ancianos a declarar y a reconocer a este muchacho como el gran rey de los mapuches desde entonces se dice que los mapuches de esta tierra tuvieron un gran rey que los invitaba a rogar y dar gracias a la divinidad por medio de la luz de su padre el sol. En el Niyatún, aún hoy en día los Pehuenche esperan la salida del sol para dar comienzo a las rogativas acostumbradas en memoria de aquel rey, hijo del sol. Volviendo atrás, se dice que aquel muchacho poderoso fue muerto por los sables del Winca, quien entonces comenzó a llegar, se desangró, cuerpo, le cortaron la cabeza y lo llevaron a otro país desconocido, habiendo muerto así el hijo del sol, el rey de los mapuches.